Buongiorno, amici El giorno de hoy doy el benvenuti a todas las personas que se han inscrito a este canal. Oni giorno se me escribe 1, 2, 3, 4, 5. Mile, miles, miles, miles, miles, miles, miles. Mile, gracias a todos. Oni giorno imparamos, faremos algo. Oni giorno eh, le damos un poquito de, de, de estímulo a nuestro cuerpo. El giorno de hoy, como podéis guardar, eh. He portado con mis bandas elásticas que son útiles de portar a cualquier posto donde yo vada, laboro, eh, en casa, en palestra, esto, o en vacanza. Esto te ayuda siempre a mantenerte en forma. Con los elásticos se pueden alenar todo el cuerpo, todo el cuerpo. Pero el giorno de hoy vamos a hacer cuatro ejercicios para el bichipiti. Vamos a diventar ese bichipiti fuerte y duro a mantenerlo. Que el bichipiti. Que habíamos no cada y que siempre esté firme firme y e, e duro estos cuatro ejercicios que voy a fare voy a la voy a fare cuatro ejercicios para el bicipite voy a elaborar de diferentes angulaciones cosí el y se elabora completamente por tutti ángulos siempre que facciamo un allenamento sea de gamba brazo siempre ah, lo faccia, le, le, le, eh, eh, Hacemos cuatro ejercicios, tres ejercicios para estimular el músculo completo. Ahora, el giorno de hoy voy a utilizar, voy a hacer un ejercicio tres vueltas, tres, tres series por un ejercicio, tres series. Tú a casa le puedes hacer cuatro o 5 dependiendo tu, tu capacidad. Ahora voy a hacerle mis colores. Prendo cuesta prima, prendo la nera, prendo la nera y prendo la yala eh, Cuesta arancione medio la charla a pergamba porque realmente es un poco tosta, tosta, tosta, Vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento en nuestro, en nuestro grupo muscular, en la parte superior que vamos a elaborar hoy. Estos ejercicios para diventar tónico el bichipiti. Me muevo un poquito, muevo un poquito las brazas, tiro 10, facho cosí, esto. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia cambia ok, perfecto, perfecto puedes usar aunque guantes si te da fastidio eh, de los elásticos, puedes usar un guante si no hay el guante, no hay problema aunque se puede hacer eh, el allenamiento sin guantes están un poco figuetos, ¿no? Está estado está todo bien porque te da un poquito de fastidio ok, ok, ok perfecto vamos a, eh, vamos a iniciar nuestros ejercicios con nuestra banda elástica vamos a iniciar con con cuesta colores verde esmeraldo. Vamos a hacer el cur, cur, cur, cur, cur, ta. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Voy a hacer. voy a iniciar con. Voy a iniciar con. Eh, ¿Cuánta? Inicio con 14. Dopo con la. Con la. Con la nera. Facho. Hago... No, es sbaglio, es sbaglio, es 14, sí. Eh, 12 y 10. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio de curve. Siempre importante Piegar el ginocchio, esquina, tiro el pecho avanti y está, no con las posiciones que te, te, te daña la postura, te daña la postura, dirito, así como un caballo, como un guerrero, que seáis firme, que no seáis muerto Ok, vamos a. Si prendo el elástico más soto, seguramente más resistencia. Ok, prepárate. Piego el ginocchio, esquina dirita, vamos a hacer 14, va. 1 2 lentamente, va en fondo. 3 4 5 utilizamos la bolsa del tomen 6 7 8 9 10. Vai, 4 en più 1 en più 2 son unos 14 3, un andiamo, andiamo 14, perfecto. Una piccola pausa eh, y vamos a hacer con el, con el nero, con el nero. La tensión ya con el nero se sale de más, ahora hacemos menos repeticiones. Vamos a hacer 12, 12 repeticiones con el nero. 12, 12, 12. Les recuerdo, eh, siempre que hacemos actividad física, podemos hacer actividad física con... No podemos hacer actividad física sin la pancia. Bota, debemos meterle cual cosa energético, ni aunque la pancha piena. Ok, nuevamente andamos a la segunda, no perdemos tiempo. Piego el ginocchio y okay, que este va. Piú y piú resistente. Piú y piú resistente. 3, 2, 1, via 1, lentamente, lentamente. 2, se concentra. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 2 in più 1 in più piano piano piano piano ok perfetto già se siente un poquito la tensión, la atención en nuestro B-Chipity. Facciamo una piccola pausa y eh, vamos a, a finalizar nuestro primos ejercicios con con la banda elástica. Con la banda elástica eh, se sentirá un poco la fatiga. ¿Tú qué cosa voy a hacer? Eh, comprime el abdomen ah, ah, y súbito lo faes, súbito lo faes, sin problemas. Vamos, vamos tirando un poquito la maleta que se vea un poquito el labor del b Y ayer he un entrenamiento de gamba y tengo la gamba destructa. Le meto un po de un po de tesis. Un po de tesis, me va mal. Pero va a haber, no hay problema. Ok, vamos a fare 10. 3, 2, 1, billar. 1, le la resistencia. 2, 3, 4, 5. 6, viejo Linokio 7, 8, 9, ok, 10. Si volete, cual cosa, ancora più, più, più pesante, laranchones. La si tú hay en casa una più pesante, láchala para lo último, così, pero avanzas un poquito la, la repeticiones. Adesso, tu riposa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con una sola mano, con una sola mano, tipo martelo, vamos a hacer esto. E igualmente, vamos a iniciar con, con, con la banda más mole, più mole. Vamos a hacer esto. ¿verdad? Ok. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a procurar pared ya porque el músculo se está fatigando, vamos a procurar do eh, 12. Dopo con la nera facciamo 10 y con la con la ya 8. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3. vale. 4, lo prendo più 5, 6, 7, 8. 9, 10, 2 en 2 en 1 en Madonna, se siente la tensión, se siente, se siente, se siente. Ok, a eso eh, eh, vamos a cambiar, vamos a cambiar eh, eh, siempre de gamba. Piego el ginocchio, esquina directa, una buena postura, me ayudan un con la fuerza del abdomen. y eh, va, va. 1, 2, ya no es más largo, más corto. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più. Ultimo, ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. Ok, perfetto. Tanta Madonna, se siente, ¿no? Se va sintiendo ya la fatiga en nuestro, eh, en nuestro bichipiti. Voy a casa, voy a casa prima de iniciar, y ¿eh? te hacer cosí, igual, puedes comprobar. ¿eh? Puede comprobar. ¿eh? Oh, oh, solamente 37, después, después, magari, después el ejercicio sale un poquito a 38, 40, todo depende la resistencia que tú le ayunas a tu ejercicio, ¿no? Ok, le acción cueste centímetro eh, vamos con nuestra segunda, nuestra segunda. Vamos con la con la con la nera. Con la nera vamos a fare solo con un brazo solo con uno. Con uno. Piego, okay. Prepárate. 3 2 1. Bien, vamos a procurar fare 10. Si derribamos a 8 va bene, va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yo creo que... El mío, la gente dirá, ¿cuánto me dio el tubo para el medio? Día 38. Vagar y después sale a 39, ¿no? Un poquito. Pero cuesta que hacerlo al menos de 2 a 3 vueltas a la semana. Porque si no, no sirve hacerlo una sola vuelta y después no el músculo cade. Lo importante es mantenerse, mantenerse, mantenerse. No se trata de hacer el tuti jordi, no. Pero al menos de 2 a 3 vueltas a semana. Así está. Cambia. 3, 2, 1, bien. 1, 2. Usan que la fuerza del abdomen. 3 ¡Spiegagli inocchio! 4 5 6 7 8 9 La vida, la vida te premiará todo este esfuerzo, la vida te lo premiará, te lo digo yo ok, vamos a andar con, el, con, el, con, la, con la yala vamos a reposar y la yala vamos a procurar menos fare 8 si no riusciamo a hacer 8 no importa, Fai fino al máximo fino donde tú sentas que se estando estanco por lo general a mí me piace elaborar siempre yo, no yo no me limito a hacer solamente 10 yo hago 15 fino a donde riesca donde, a donde riesca resista es mi cuerpo, ¿no? Ok, última, última, vamos a hacer el menos 8. 8, 6, 3, 2, 1, via. 1, la más, más, más corta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uf. Oiga, ya, ya, ya no siento el, el brazo, ya de ya lo siento, ya, ya, ya lo siento que, que en el área. Ok, vamos a hacer nuestra, nuestra última con, con este con brazo y después voy a cambiar de ejercicio. Vamos a, fare a estimular el bicipiti desde otra desde angulaciones. Prepárate 3, 2, 1, vía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Madre de Dios, andiamo pronto, Oye, esto, ya gente dice que esto no labora. Lo farlo y veré con la yala o con la ranchona, veré que se siente la, la fatiga en nuestro cuerpo. Ok, nuestro próximo ejercicio que voy a proponer eh, que, o que propongo: <ríe> oiga, yo italiano, español, para pues hacer un poco de conclusiones, eh. vamos a meter esto al árbol o en casa, en, un, en, el, en, en casa, de dentro de la puerta o, o, o una, eh, ¿cómo se dice en, en italiano? En español, una reja, algo metálico, tú, tú lo puedes hacer. Il nostro esercizio che vi voglio proponere è questo, guarda. Piego il ginocchio e lo faccio di questa forma, guarda. Tra, tra. Faccio questo movimento così. Tra. Più vicino a me. Tra, tra. Quanti a fare? Voglio procurare fare 10. Se si riesco arrivo a 12, faccio 12. Perché eh, ogni serie la resistenza sarà di più. Preparati. Preparati. 3 2, 1, via. Tiro un poquito indietro, piego el ginocchio, esquina derecha y va, va. 1, 1, basta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 perfecto oiga se siente ya no siento el brazo, no lo siento, no lo siento hago una piccola pausa una piccola pausa en tanto tú, tú fai la pausa vamos me meto el nero el nero que ancora de più se sentirá la, la resistencia ta ta ta tres series por un ejercicio lo normal es cuatro yo no facho cuatro ni cinco porque no voglio inventar el vídeo tropo lungo no? tropo lungo entonces acá lo puedes Repetir nuevamente, ¿no? <ríe> Un saludo muy especial a, a Carlos, a Carlos, Alecito, Luca, Andrea. Libas, Libas, saludos, salud y saludos. saluti. vamos a hacer nuestra se segunda, segunda, segunda, segunda. Segunda. Segunda. 3 2 1 via, Uno, va. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. e Aia, ai, ai. ai. Povero bicipiti mio, guarda. Povero bicipiti mio, guarda. Già sento, sento il braccio gonfio, guarda. Importantísimo, eh, cuando elaboremos, aunque le bracha, metiamos en que los ejercicios de gamba no podemos estar todo grosso, così y soto como un espagueti. No nos debemos cercar siempre el equilibrio, siempre el equilibrio. Ok, eh, fachamos la pausa. Tú fai la pausa y preparo con la con la yala. Ya el movimiento con la yala será un poco reducto. Puede ser que facha 5, 6, 7, 8, pero probiamos, probiamos fino a donde arriba nuestra capacidad. Este movimiento ya será más corto. Prepárate. 3, 2, 1, vía. Va. 1, corta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, en este movimiento en el último se podía guardar que el movimiento era più corto più corto porque era la contracción ¿vale? ya, ya, ya era un poco fatigoso eh, fatigoso fue el ejercicio por las dos series que habíamos fatto tú puedes iniciar el primo con, con la banda más ligerísima eh, y, y puede fare, aunque puedes hacer 2 o 3 series con el exceso ejercicio, ¿vale? pero le puede hora, le, le aumenta más repeticiones ok ya habíamos hecho nuestro último ejercicio ¿cuál vamos a fare? <risa> vamos a fare, ok con la sedia, guardala, con la sedia con la sedia con la sedia, vamos a, a elaborar vamos a hacer el concentrado concentrado, guardalo guardar ¿qué ha hecho qua? vamos a fare esto, guarda cueste, cueste. el tricipiti el tri va Internamente sobre la cocha le da un poquito de estabilidad. Hacemos así. Tra, tra, más concentrado. ¿Ok? Prepárate. 3, 2, 1, puesto 1, 1, 2. como cómo labora. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Come volete guardare, hai, eh, abbiamo faticato un pochino il, eh, il tricipiti. Allora, vamo a cambiare, vamo a cambiare, vamo a cambiare. Già tanto questo braccio lavorato, questo sta era il riposo. Ok, preparate. Sempre qua. 3 due, uno, via, uno, prendo più, più, più corto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, Pido, okay, hacemos la pausa, faí la pausa, tanto cuesta mano. Era ya en riposo. Vamos a eh, torniamos con la con la nena, con la nera, con la nera. con la nera Se sentirá un poquito piula, piula fatigas, pero es normal, es normal, porque el el músculo está, está laburando, está laburando. Okay, ya mola cuál. Nena, la ya la la piula, encora piu forte, la piula piu forte la el aranjó de quella li la lachamos la chamos la, la, la la aparte ok preparati 3 2 1 via va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 Ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Estamos elaborando el bichipiti, guarda, está aprendiendo está un poquito de, de, de, de canones, ¿no? de bazooka, la, la pala, ahí estoy bien, bien fuerte. Ok, abro un poquito. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 2 1, y 10 Uf. ok, se siente tantísimo la fatiga vamos a, a, a amasar ni amasar no vamos a morir aquí vamos a espacar el con, el con el último con el último con la con la yala la yala ta, ta, ta. con la yala el movimiento será aún más reducido, claro, Porque ya está el músculo fatigado. Eh, está un poco fatigado. Y aunque. No solo fatigado, aunque la resistencia de, es de più. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Meto el, el tricipiti dentro l'interno. interno coche. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. 1. 2 3 4 5 6 7 8 <risas> Madre de Dios, ya estoy sudando yo. Estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. ¿Va a que estamos laborando, no? Estamos labrando, nos estamos eskerzando Ok, prepárate 3, 2, 1 Vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, perfecto. Voy a añadirle un otro ejercicio que podemos hacer siempre a casa, eh, vamos a, a postar esta sedia, vamos a meter acá nuestro papetino, nuestro que vamos a hacer, tanto tu riposa, también podemos hacer este ejercicio, sí. pues sí, pues sí. echamos finta que estamos cuidando la, la, la máquina, ¿no? ¿Quién ha la máquina? La máquina, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a meter los soto, Lungo, lungo, Petto, petto, tiro el petto, Alzo el petto, Vamos a hacer este movimiento, ¿ok? Está, está. Vamos a iniciar, vamos a iniciar el de eso. nosotros estamos fatigados, fatigados pero va a ver. Probemos, igual Piego, petto, petto, petto, Esquina derecha, Y vamos a hacer esto. Uno, dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, 10, 10, porque ya el músculo está, está un poco. Y gato, cuello no estaba dentro de, mi program, de mi programación de hoy, pero lo ayunto, lo ayunto, cosí. Puedes cambiar, es decir, en casa no hay un árbol o no hay, la, eh, no hay la, el pasamano. Entonces, puedes usar, lo puedes hacer que aterra. en aunque aterra No son excusas para no arenarte con los elásticos. Si tú aún no te has inscrito, escríbete con este canal. Escríbete, escríbete. Escríbete, aunque activa la campanita. Ok, vamos a ver. Se sentirá la tensión, se te sentirá la tensión. Eh. Esquina dirita tiro petto guarda petto petto petto si va 3 2 1 via 1 va 2 3 4 5 6 7 4 9 no, santa madonna, está pesante esto, está pesante, está pesante ya el bicipite no lo, no lo siento, no lo siento eh, para finalizar vamos a hacer el último, el último lo vamos a hacer con la yala, con la yala. Eh, no importa que fachamos 2, 3, 4, tanto el músculo está fatigado está fatigado, eh, Dopo importante, después de este labor, eh, podemos ya hacer la pausa, podemos también añadirle si voy eh, un entrenamiento de el abdomen, 10 minutos de abdomen eh, qua sotto te te el abdomen que tú no puedes alignar. Es después del elástico, después del bicipito y fáil un poquito de abdomen. O aunque gambe. <ríe> Todo depende de tu capacidad, de tu condición, de tu goglia. Ok, va. No importa que si facciamo 3. 2. 1, 1. Via. 1. 2. 3. 4. 5. Ok, ok, ok, ok, con 7 va bien, con 7 va bien porque estamos un poquito, ya estamos fatigosos, ya hemos hecho 5 ejercicios y yo creo que ya el bichipiti, el bichipiti ha rimasto en ha forma, ¿no? El ha rimasto en forma, veamos cómo. un centímetro se ce lo hayamos mesa un centímetro se ce lo hayamos messo. la gente dirá, Pablo un centímetro es poco? hay tanta gente que puede para vincere para hacer 10 centímetros se demoran que 2, 3, 4 años y tú hacer un centímetro en menos de 30 minutos va bien, va bien, va bien lo importante es mantenerse al menos hacerlo de 2 a 3 volte por semana Dopo de esto si si hay tanta voglia y tanta energía, puede hacer un poquito de, de, de, de, de pegamenti. Pegamenti con, piegamenti, piegamenti anche con, con elástico, ¿no? Con elástico puede hacer esto, piegamenti, tra, tra, tra, o aunque puede unirle un poquito de sdraiato pe, pettorale. così eh, eh, sei, sei più allenato. Pero el día de hoy solamente habíamos hecho. Bicípiti, bicípiti, cinco ejercicios de bicípiti que tú a casa lo puedes modificar dependiendo tu, tu, tu capacidad física, aunque de colores que tú hay en casa. Por el giorno de hoy, habíamos finalizado. Gracias veramente a todas las personas que han hecho este entrenamiento y a otras personas que se han inscrito. Eh, activa la campanita. Si aún no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore Pablo.